Uh we, we were on good terms, but, you know, I was like, you know, I was like, I just wanted that comfort so bad, it was rough, I don't know, was, I was a hard times. I don't know how Is to, the put, toughest? I don't know how to put it into words, you know, how do you put love in, a, in words. world? So did that song help the relationship come to a better understanding? No, I, I, always, I always think that I can fix the problem. Like, you know what I mean? Like, there's an issue. I'll make a song. Baby, yo. Baby, yo. Quiero que me quieres como quiere que te olvides y contigo. Yo, yo. Tengo todo lo que siempre quise, baby. No me dejes solo. Perdona mi error. No soy perfecto. no soy perfecto como tú, tú eres luz La oscuridad aparece cuando tú desapareces Puede ser que mi ser no quiere ser Si tenés de cerca, pienso que si te va nunca más Regresaré y es verdad que esta vez te hice mal y me arrepiento no quiero rogarte y pa' calmarme yo lo prendo Si me toca conquistarte otra vez pues yo lo intento No te olvides como se siente tenerme adentro Encima de mí te enojaba cuando lo echaba por fuera Mi loquita mamacita me madruñabas como fiera Pero ahora solo vuela como ave en primavera Libre por el mundo pero el corazón te espera nena ¿Dónde estás? ¿Dónde ¿A está? dónde vas? Es la verdad El y yo, baby, yo baby. Quiero que me quieras como quieres Que te olvides si sí, contigo. Sí, contigo, contigo Tengo todo lo que siempre quise, baby No me dejes solo. No, no Perdona mi error No, no soy perfecto, no soy perfecto. No como, tú. Yeah. como tú la de de da da da, -da, -da, -da. La -di -da, -da, -da. Let it, that it down. Perfect, oh Baby, la out.